En directo desde Murcia, 266 días seguidos de protestas. Ahora sí, ahora este es el bueno. Bueno, la gente de Murcia lleva 266 noches seguidas protestando en contra de un muro. Un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos en contra de la llegada del ave en superficie por en medio de la ciudad de Murcia, en contra de la línea de alta tensión que supone la llegada de dicho ave por en medio de la ciudad de Murcia, una catenaria de 25.000 voltios 80 centímetros de casas, colegios e institutos, en contra del paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad de Murcia, el corredor mediterráneo es un tren, un tren de mercancías peligrosas. Por eso la gente lleva 266 noches seguidas de protestas. 266 noches. Más de ocho meses. Y como todas las noches, a un lado las gentes y a otro lado los agentes. Así llevamos 266 noches esto es Murcia, sí, esto es Murcia. En este caso, esta noche tenemos la segunda edición de Radio Villas, Que se puede ver a través, a través de la aplicación Springer. Buscando el perfil de Radio Vías o de Cecilio Cea. Aquí estamos ultimando las cosas para comenzar la retransmisión. ¡No me pare! De problemas técnicos. Bienvenidos a este segundo programa de Radio Vía, sobre todo para la gente que nos está escuchando a través de internet. Sí. Que este programa se puede escuchar en directo, pero también se puede escuchar cuando cualquier persona quiera a través del podcast en Spreaker. Saludos a toda la gente que nos está escuchando por internet. Juan Vicente, buenas noches. Hola Cecilio, ¿qué le pasa a tu micro? Sí. ¿Eh? No, la que Sí, hola, hola. Ya que tengo los problemas son cómo es. Este. Sí. Bueno, vamos a, vamos a dar paso a a una sección que se llama Sabor a Vía y que lo va a presentar Cine Mejina con una dilatada experiencia en televisión y radio. Y bueno, un fuerte abrazo para ella a ver lo que nos depara... a todas de dilatada experiencia nada de nada o sea que me tenéis que perdonar todos los fallos es sí, no es ¿Qué bueno vamos a ver yo lo voy a hacer con toda la buena intención porque se lo merece. yo pensaba me dar un discurso pero no me voy a enrollar porque ya de por el rollo. Aurora buenas noches, Madalena, buenas noches chicas, buenas noches os conozco a muchas mi hermano me está volviendo loca este este me gusta más muy bien, pues eh, esto va a mejorar, o sea, empiezo por ahí porque esto va a mejorar mi hermano me dijo ayer Fini, si te atreves y yo digo, yo me atrevo en bombardeo para adelante, ya veremos lo que sale yo sé que con vosotras y con vosotros... Oye, yo no más que me dirijo a las mujeres, chicos, Pero con vosotras, pues yo soy conmigo. No sé, no sé, Bueno, yo voy a hacer un programa y quiero que colaboréis todas. Que cualquiera que tenga un problema que os podamos ayudar. Que cualquiera que queráis felicitar a una persona, vengáis aquí y lo digáis. Pero sin vergüenzas, sin vergüenza ¿eh? Hablando normalmente... Y yo quiero, bueno, pues hacer un reconocimiento a ciertas personas. Cada semana será uno, indiscutiblemente no puedo a, a, atender a todos. Y a mí me gustaría empezar con un señor que conocéis todos, porque está casi siempre. Bueno, yo siempre lo veo aquí. Este señor es Juan, ¿lo conocéis? Que ¿Conocéis a Juan? sí ¿Y a qué es uno de los, de los símbolos de las vías? Pues ahora lo vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a ver, Juan. Yo te conozco casi de toda la vida. Casi de toda la vida. a ti ¿De toda la vida? ¿De toda la vida? Exacto. Arrímate. Arrímate. Le tenéis miedo a los micrófonos, hay que morderlo, morderle. Parece que, es que aquí no hay nada para comer. Vamos a ver, Juan, dime, vamos a hacerte lo más fácil. Cuéntanos un poco que mira con. Lo... vamos a ver juan dime te voy a, pedir a hacer una pregunta que casi nunca se ha hecho qué opinas del tema de las vías que tienen que irse los guardias ¡Todo! <risa> aquí no necesitamos a nadie verdad que no no a que somos gente pacífica somos gente tranquila y, y aquí no necesitamos que vengan inspectores de guardias ni de nadie nosotros lo entendemos solo muy bien juan dime <risa> Tú sabes que eres una de las personas Yo estaba pulsando por ahí las opiniones de las personas Y eres una de las personas más queridas Del movimiento de las vías, ¿lo sabes? Pues no <ríe> Lo sé ahora mismo <ríe> Y yo he visto por ahí a tu Julieta No la veo ahora A mi Julieta está en aquel lado ¿Dónde está? Está ahí en aquel lado A ver, Anita está. Anita está? Vamos, espabila y para de acá ¿Viene o no viene? viene. ¿Cuánto tiempo llevas casados con esa mujer que es Anita? Con esa pues... Con eso. <ríe> Un montón. Pero... No me digas que no sabes que el año que Más de 60 años. Ya viene la Vamos, Anita. ¡Vamos Anita! ¡Vamos Anita! Vamos a ver Anita. ¿Te comes a Juan o te comes el micrófono? Va, va, va, me ha <risa> pegado. Me pegado, Dime cosas de Juan. ¿Cómo tenéis? Lleváis 60 y tantos años, me ha dicho Juan, no debas. No, no, no, no. Tengo, 70, tengo eh, 78. Y tenía 16 años y medio cuando nos conocíamos. Muy bien. Llevamos un día. Lleváis un día. Y Así ahora. Así que nos conocemos bien. Y estáis siempre unidos, hasta sí. en las vías. Hasta, hasta, hasta en las vías todos los días. Y cuando salimos de marcha ahí está Anita sí, y de, Juan. Mira, eso todos los días la En la claro. <risa> Sí, sí. Siéntate, siéntate. Muy bien, no, no, yo quiero decirte, hablarte y, y que tú nos comentes, porque claro, aquí siempre están los hombres, todo el resto, que es? ¿Dos, dos locutores aquí, con las mujeres que somos aquí, de eso nada. Cuéntanos algo, ¿cómo está viviendo tú el movimiento de las guías? Porque a lo vemos todos los días? Malísimamente, pero ya no lo podemos pasar. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? porque, porque estos sí. no, no tienen derecho a hacerlo, no, no tienen derecho a hacerlo. Tendrían que pensar... pensar en, en, en las personas mayores, en las mañana. personas inválidas, sí. que hay, y en las personas que tienen que traer, pasar los los, los con Pero los tíos para los colegios, eso es una injusticia muy grande lo que han hecho. ¿Y tú crees que ¿Tú? de verdad, de verdad, este monstruo que tenemos aquí se va a quedar? Eh, eh, vamos, yo pienso que no. Pienso que esto se arreglará, Por porque vamos, vamos consiguiendo muchas cosas. Pues yo te digo, a ti, anita, que si hubiesen muchas personas como tú, como Juan... Como vosotros os esto muchísima gente pero más, esto no se habría... Ha hecho. faltado mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Que gente ha faltado mucha gente. Mucha gente. gente no ha siendo de pueblo y más que estaba haciendo. Mucha gente. Si vosotros podéis, ellos también pueden. ¡Claro! claro. Por supuesto que sí. A ver si conseguimos que eso es monstruo ese monstruo lo quiten. Ese monstruo lo quiten. Hombre, ¿qué que ya es? está bien, que nosotros no queremos monstruos verdes, queremos nuestro soterramiento. Que la gente compró aquí las casas y compraron todas sus ilusiones para que hay, haya un soterramiento, ¿sí o no? Sí. Y, y, y, y los guardias ya, aunque se vayan, ya, ya, ya está bien. Ya se tenían que haber ido, porque vamos, no nos comemos a nadie, ni somos fieles pa, pa, pa, pa' Pero si somos los más pacíficos del mundo, porque si no fuésemos los más pacíficos del mundo, esto no se estaría desarrollando así. Esto no se estaría desarrollando así. Pero bueno, vamos a dejar la política. Ya está bien y vamos a hablar de lo que nos interesa. Dinos como es Juan y como te dije cuando llega por las noches. Anita, date prisa que tengo que cenar para ir a las mías. Muchas veces no quiere ir cenar. <risa> después de <risa> Muchas veces se viene sin cenar. M más veces que, que, vale. dice que... se oye. Ella dice que sí se oye. <risa> <risa> Pégate la Venga. Bueno, ¿te ayuda en la casa? No, eso de... de ah. Ayudar nada. Nah. De eso nada. ¿Pero esto qué es? Que se lo. Que, que, que se lo den de hecho. ¿Pero, Juan? No, no, se lo den de hecho. No, no, no, no Juan. De eso, eso de ayudar nada. Pero sabe hacer una cama. ¿Cómo? Si sabe hacer una cama. <risa> ¿Y, y deshacerla. No. Nah. Y deshacerla. Deshacerla sí. <risa> deshacerla así. Pero bueno. La, la rima, la ropa. La rima. Si sí, es que son. Pero son como que son como que Desastre. Pues aún tienes tiempo a arreglarlo. Sí. Porque si sí. este hombre es tan querido, que es tan buena persona... Los, bueno, y te lo atiendes tú Bueno, enseñas a hacer las buena cosas. Buenas personas ¿sí? sí, sí pero de ayudarme nada. ¡Ay! Esta Juan, está Juan, que te lo quedes Que te lo pegue. Sí. Tú no extraís en la cuestión que tienes que hacer cosas de la casa. Claro. Tú no extraís en la cuestión que tienes que hacer cosas no. de no. la casa. Me saca la basura. Ah, bueno, algo, eh. eh. Me saca la basura. agua eh. Me saca la basura. Esto ya es que... Si lo mandan algún mandado También. Algo es. Es de la bolsa, bolsa para arriba, bolsa para abajo. Bueno, bueno, pero eso lo hacen muchos. Pero bueno, algún defecto tenía que tener. Pero yo estoy segura que mañana, cuando la próxima vez que te la entrevista, me vas a decir, Fini, he limpiado los cristales con cristazo. ¿Sabes qué da precioso? Nada, nada. No. <risa> bueno, pues bueno, nada, algo más, nada Bueno, bueno esto, esto que estamos aquí hablando se va bien a algún lado. Esto es <risa> <risa> lo que quiero es que se entere la gente no que, tiene, que tiene que quitar ese monstruo. Ese monstruo. Ese monstruo Hombre, bueno, escúchame. Dilo aquí. A quien te escuche. A que, que te escuche and. Por, Por si alguien me escucha. <risa> que, que, que, que vayan quitándolo ya ya Porque ya han cambiado de... Que incluso les ayudamos a, a, a quitarlo Que les ayudamos ya hay, a hay, hay nadie va a poder pasar no. Así que con que lo quiten cuanto antes Ya tenemos bastante, ¿verdad? Sí bueno pues Anita ha sido un placer eh? hablar contigo que te conozco de toda la vida y os aprecio un montón <risa> sois unas personas estupendas como todas, todas? Aquí. Aquí como todas como todas como todas, una familia como pariente. Todo. y muy pacíficos todos todo. todo. muy buena gente muy y los que se esconden que salgan que salgan <risa> eso que no acude nadie que salgan bueno pues, Anita Juan, Juan, ahora, no, no, Juan, me interesa tu opinión, pídele al nuevo delegado del gobierno, que no sabemos quién es, eh, o delegada, ¿qué es lo que quieres? Venga. Quiero que quiten las vías, las vías y se lleve la policía de aquí. Ni uno aquí. Pero nosotros no somos ningún delincuente. Ni terrorista, Ni terrorista, Ni comando Murcia. Ni comando Murcia. La, pasada la pasada que la quiten ya. Que hagan el soterramiento. Que está encima de la acequia. Y se va a untir. Se va a hundir. Y se va a hundir Bueno, pues... Yo pienso que Juan se merece un gran aplauso por parte de todos nosotros. Bueno, como es la primera vez, eh, yo quiero destacar lo bueno, porque de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Y aquí en Movimiento de las vías hay algo muy bueno. Yo estuve aquí hasta los 14 años. Yo puedo asegurar que llevo más de 10 fuera de aquí. Entonces, eh, he vuelto y he visto una familia increíble. Entre el coro que tenemos... Entre... Yo no tengo vida, yo no tengo vida. Yo por la mañana voy a trabajo, y como, y enseguida ya me estoy preparando para el coro, para las vías, para esto, para lo otro. Dios, cual día que se arregle, lo de las vías que vamos a hacer, nos vamos a quedar huérfanos. Y he conocido gente y buenísima, gente maravillosa. Y ya les estoy diciendo así, que cuando yo las llame para que acudan aquí, eh, que vengan, que vengáis, que nos contéis lo que queráis vosotros que este micrófono es de todos nosotros porque nos lo hemos merecido. Y yo hablando con una persona, eh, vi la gran persona que era, que lo estaba pasando muy mal, y no quiero emocionarme porque yo soy de una cebolla, así que voy, siempre estoy llorando, y vi una señora, una señora muy joven, y me dijo que hacía un año y pico que se había quedado viuda, que lo estaba pasando muy, muy, muy mal. ¡Qué gracias a esto! Pero mirad, mejor que yo lo va a contar ella. Fina, por favor. ¡Vamos! Fina, corazón. Cuéntanos tus casos, tus pasos. Y dentro de lo malo, dentro de lo malo vamos a sacar algo bueno como es lo que te ha pasado a ti dentro de tu gran desgracia que tuviste. Y lo que te dijo la profesional. Ah, bueno, pues yo, pues claro, después de una pérdida así, pues se pasa muy mal. Pero ¿de, de qué te faltó? A ver, María, cómete el micrófono. Cómete el micrófono. Hace un año y unos meses falleció mi marido. Y entonces, pues, lo, lo pasa uno más y dentro de eso yo no quería hundirme en una depresión porque no soy persona de hundirme ni con mis penas me gusta moverme ser activa y, pero sí es verdad que se pasa mal y yo iba a la doctora y le decía qué mal lo estoy pasando y esto y lo otro y decía tendré... por las noches sobre todo las noches son mal y ¿ves? ¿por qué no te vas con tus hijos? Yo no no no Luego mis hijos no, porque no quiero hacerle padecer más de lo que ya están padeciendo, la falta de su padre. Y hace unos meses, pues fui a, a mi doctora otra vez, a que me respetaba. Y me pregunto, ¿cómo estás? Digo, pues mira, estoy bien, me encuentro muy bien. Digo, el tiempo también ayuda mucho, pero me he involucrado bastante con un movimiento que tenemos aquí en Santiago el Mayor. Ay, estupendo, estupendo. Digo, y ahora me he metido en un coro. Dice, ay, lo mejor que has podido hacer. Porque eso es maravilloso. <risa> Dice, eso te da, digo, me da vida, me da vida. Dice, digo, yo he cogido una ilusión de ir a, a, a, a cantar, a enseñar, a que me enseñe, la profesora. Que, que está pues, luchando mucho para que nosotras aprendamos, y es normal, pero que al final, poco a poco, pues está consiguiendo que, que sepamos cantar. Que es una mujer valiente, que <risa> va a seguir para adelante, por supuesto, y que eso es lo que tenemos que hacer todos, seguir para adelante. Sí, sí, sí, sí. Lo... Me están diciendo ya que corte, que corte. Aquí tenemos a Fina, vamos a dar una oración grande que se lo merece. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya los colegas me tienen la semana que viene y si vosotros no queréis vuelvo y si no, pues no vuelvo a ver, a ver. chao Bueno, seguimos con el programa eh, ahora tenemos una con bueno, la presencia ¿quién no conoce a Full? bueno Full, Full va... va a hacer un programa que se llama No disparen al acordeonista él nos va a explicar un poquito de qué va y, y, y, y va y empieza hoy así que un fuerte aplauso para Full. bueno, pues eh, el título eh, no disparen al acordeonista ¿La habéis visto películas de western siempre matan al, al pianista no sé se, sal, se salvan los buenos, los malos pero el pianista cae lo que yo voy a hacer es contaros lo que ha pasado en la semana, por si alguien ha estado en otras cosas. Yo voy a contar los titulares, en 5 minutos me voy a despachar, así que no aparece, eh, Los titulares, y nada, pues eh, allí, eh, aquí tengo. Ah, no. Pero esto queda muy musoso, ¿eh? Esto, esto tiene que empezar con la música así, si, si me sale. Si no me sale, pues nada. Así que... Hoy falla todo. Bueno. ¿Sí? Ya no sé qué. Bueno. Pues ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que tengo presbicia y me voy a poner en la gafa. Eh, bueno. Hoy, es... ¿Qué día de hoy? ¿Qué día hoy? Wow. Pasaron. Hace. El día 4 de junio pasaron cosas, por ejemplo, en el año 82 Maradona fichó por el Fútbol Club Barcelona para mantener a raya al Madrid y también pasaron otras cosas, en el, por ejemplo, la reforma se luchaba allá por el año 88-89 por la reforma de las pensiones, tal día como hoy, y se creaba la plataforma del soterramiento. Pensiones y soterramiento ya está solucionado porque ya pasaron 30 años. Y eso es lo que pasaba hace 30 años. Como veis, la, todo pasa rápido. Bueno, noticia. La primera noticia es que la plataforma Pro Soterramiento tiene 23.000 seguidores. 23.000. Yo creo que un aplauso a la plataforma 23.000. Para... Para que os hagáis una idea, 23.000 personas serían las que llegarían de aquí a Elche. ¿De aquí a Elche? dices, tú, para qué van 23.000 personas a Elche? Pues eso, para nada, ¿no? Eh, 23.000 23 es el número de escalones que tiene la, la, la pasarela, ya, ya lo veréis. Entonces, eh, la plataforma, un exitazo, yo creo que en, en redes sociales 23.000 personas lo consiguen pocas entidades aquí en Murcia bueno, y hablando de plataforma, la primera noticia es que Marina Marina Portugués, no sé, está por aquí Marina, no sé si sí, sí, no está. está en Barcelona bueno, está en Barcelona eh, eh, eh, hola, se ha exiliado eh, <risa> Marina, ganó bueno, el concurso de. seguramente me está escuchando Marina un saludo a Barcelona eh, bonita Marina, hombre Marina Marine. Marine. catalán es lo mismo que el español quitándole la última boca, no complicaros explicarlo. Bueno, eh, Marina, con, con, eh, se llevó el, el título, el premio ese que dieron a vos de pronto el, el ayuntamiento en el día de Murcia. Claro, esta gente hizo un concurso eh, rápidamente y, y para que le dieran me gusta a la mejor fotografía. Pero claro, como, como los del Soterramito está ahí en todos sitios, pues también allí. Y entonces resulta que, que esta cría pues, pues ganó el concurso. ¿Qué es lo que pasó? Pues que automáticamente el ayuntamiento se, se quitó de en medio, nadie contestaba al teléfono. Esta mujer, eh, como es muy persistente, logró hablar con, con el ayuntamiento grabando las conversaciones y le dijeron que sí, que, que la foto era la ganadora, la foto no, o, obvio decir que, que era la plataforma, la foto de la plataforma, la pasarela, y eh, dicen que no, que bueno, que sí, que el premio se le darán, pero allá por septiembre. Eh, porque bueno, cuando hacen lo, la programación de los teatros y tal y está ahí para septiembre para dar entrada oye pues las pago yo no la criatura ahí bueno el caso es que ellos no quieren que eso se sepa entonces bueno pues ya lo publicitaremos eh, eh, diremos que sacaremos por, por redes este, este caso porque creo que Marina se lo merece pero no solo Marina sino el, la, el colectivo de soterramiento que es realmente quien ha estado detrás de esa fotografía bueno fuerte pero lo que sí Cuarto a la Marina, a la Marina. Lo que sí consiguió, el primer premio que consiguió Marina, después de insistir, fue que Ballesta le bloqueara. Ese fue el primer premio ya de desde la región, el arquero le te bloquea. Eso es... que eso es, está ahí, ¿eh? Eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo. Que el primer premio te de, de la alcalde. Eh, fijaros que bloquear, bloquear a alguien no, no, no es tan fácil. Eh. Ni siquiera a Trans le dejan. A Trans le ha dicho el juez federal que no puede, no puede bloquear a nadie. Porque si utiliza las redes para decir cosas tiene que utilizarlas para oírlas. Eso, eso en Estados Unidos detrás. Bueno, pues Ballesta esto se puede permitir. Eh, otro, que también, otro que también bloquea es nuestro amigo Bernabé. Un aplauso Bernabé. No sé por dónde va ya. No sé por dónde va de lejos, pero. Un aplauso a este hombre. Empezó bloqueando. A, a mí me bloqueó. Le dije hola y ya me bloqueó. Le dije hola Bernabé, bloqueado. Estaba, no estaba de humo. Bueno... Eh, eh, lo que pasa es que ahora, visto lo visto, está desbloqueando gente para tener amigos. <risa> o Se ha visto que no lo sigue nadie. Y la ha Bueno, eh, en nuestro amigo Bernabé estaba cabreado, no estaba el hombre de humor eh, hay, hay, hay veces que tiene mal día. Eh, salió por la red diciendo que, que cómo eh, Pedro Sánchez eh, iba a gobernar, que era un partido Populista, un partido eh, de, de, de terrorista sí, y que iba a romper España, que lo decía de populismo, decía, es que se llama popular de partido de, eh, terrorista que, que nos pone eh, un policía con una ametralladora aquí en las vías, eso, eh, que, que llama a la pipa desafiante. Entonces tiene, algo le pasa con el terrorismo a este hombre. Y romper España, bueno, pues tampoco se ha preocupado porque Rom Murcia se rompa. Vamos a empezar porque Murcia no se rompa y ya veremos lo de España luego, ¿no? Pues esto no le importaba. Bueno, pues ese era el señor Bernabé. Más noticias, más noticias que han pasado esta semana. Fuerte eh... aplauso. Eh... Más esto, no sé cuándo. Es. Esto... Bueno, el cambio de gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos. Deja en el aire a los trenes. Ya teníamos los aviones en el suelo, y ahora tenemos los trenes en el aire. Esto es increíble. Las cosas que hace un cambio de gobierno, eh, no, no he reído. Eh, bueno, pues la audición tiene más, que los, los trenes están en el aire... ¿Entonces no se hace soterramiento? Si por el no, aire? No, porque van a ir por la pasarela, por arriba. Ah, bueno. Van, van por arriba. Más cosas que hemos vivido. ¿Y los aviones de Corbera? Soterrados. Soterrados. Los aviones de Soterrados van a entrar soterrados. Cuando entres por el chile, ya se meten por el soterramiento. Y salen ya por Totana, por Totana, ya ahí. No, porque había un problema de, de ruido en Pérez Casa y entonces los meten por abajo. ¿Y, ¿Y en los barcos del puerto de Cartagena entonces qué coño hacer. Eso va en superficie, como ahora veremos en la siguiente noticia. Vale. La siguiente noticia, los barcos van en superficie, bueno, eso lo veremos luego. Eh, bueno, eh, que van a ir por... Bueno, la gente ya no sabe por dónde van a ir las cosas, si por arriba, por abajo, esto es una locura. Hoy día no va a pisar no un tren por algún sitio. No lo esconder. Eh, Diego con esa, Llego con esa que ha dicho que, que el soterramiento sí, que no, que tal y cual, pero ahora se escondió, ahora dice que no es cosa suya. Bueno, ya lo será. Eh... Y bueno, ¿qué más noticias? Más noticias, mira, por aquí, por aquí tengo muchos papeles, pero tengo la noticia de. No, tengo esa, esa. Esa, sí. Bueno, esa. Bueno, aquí la tengo. Yo quiero esa, yo quiero eso. Esta, esta noticia se la dedico a Juan. La UCA construye sin licencia y sin pagar el IBI. Lo de la licencia, eso tiene explicación. Porque eh, iban a hacer ahí siete bloques, pero sacaron por licencia menor, de cambiar un cuarto de baño, ahí un lavabo, pero no se nos ha pasado. Se ve que el fiscal ha dicho, oye, no, esto para un lavabo son muchos edificios. Eso se nos ha parado. Y lo de que no paga el IBI, pues también tiene... Su explicación porque su reino no es de este mundo y entonces no va a pagar en este mundo cosas que no son suyas. Entonces ellos no pagan el IBI. Lo que sigan sí en, en esos barracones son carreras nuevas como criminología. Y tiene sentido porque la máxima concentración de crímenes se está dando allí. Incluso eh, allí, pueden, allí en criminología pueden hacer las prácticas, en la UGAN. allí pueden hacerlas. Eh, son casos reales. Son casos reales. Eh, porque que luego nos reímos de, de la Juan Carlos I, que daban los títulos ahí a Casado. A Casado le dieron le, le dieron media carrera, en un, media carrera en un año, Juan, media carrera en un año. Eso no se lo dan, ya, ya le gustaría a Fernando Alonso que le dieran media carrera en un año. Ya le gustaría. Juan eh, Pues sí, vamos terminando porque tenéis prisa. Eh, Casado también tenía un máster. Un máster en la Universidad de Harvard. Pero yo creía que Harvard estaba en Estados Unidos. Miré el mapa y lo vi ahí. Estados Unidos-Harvard. Pero no, era Jarrabaca o Anabaca. Aquí también tenemos dos Harvards. Jarbalí Harvard nuevo Harvard y Jarbalí viejo. Jarbacete. Ojalá por Harvard aquí. Pero no lo veréis en los medios de comunicación porque no es futbolista. Y otra noticia que... Noticia, noticia al ah, carril, el carril bici también, el carril bici, que sabéis que el carril bici, vamos a ver dónde lo tengo, el carril bici, aquí lo dice. El carril bici, dice, el carril bici acaba, el carril bici acaba en el tribunal de cuentas. Cuando todos creíamos que acababa en ronda norte o ronda sur, ahora resulta que se va a acabar el tribunal de cuentas. Vaya atasco aquí, vaya atasco en el tribunal. Lo va a hacer todo esto, el, el Carril. El carril ese... Bueno, aquí en Murcia es que tiene problemas de, de, de carril. Eh, si tiene problemas con la, con la pasarela no, no va a tener con un carril. Bueno... Sí, bueno. ¿Y esto quién lo dice? Esto lo dice el observatorio de la bicicleta. Esto, esto es decir, para la próxima vez quiero una música pomposa. El observatorio de la bicicleta. El Observatorio, ¿sabéis que es? Para ver cosas imposibles. Un cometa que pasa cada mil años. Una bicicleta que pasa cada 20 años por el carril. Por eso se llama observatorio. Por si viene una bicicleta, dan la voz de alarma y ya entra protección civil o, o quien tenga que entrar cuando viene una bicicleta. De momento están los coches pasando por el carril bici y, y las bici por los carriles coches. Bueno, eh, esto por aquí. Y yo sé que queríais, bueno ya termino, termino porque queríais, lo que vosotros queríais que yo hablara de una persona que estuvo de moda antes de ayer. Una persona, os lo voy a leer. Una persona que conocéis, una gran persona de este país, que ha puesto al país en la cabeza de Europa, que, puso, que mantuvo a los catalanes a raya y que respetando toda la ideología, con él hemos disfrutado mucho. Me refiero a Ciudad Nueve títulos de trece, tres champions en tres años. ¿Eh? Hacedlo vosotros. Rajoy, tres elecciones de tres en seis años y dos mociones de censura en la vitrina. Dos mociones en la vitrina, este hombre. Bueno, pues es que lo pasa que el fútbol y la política eh, es, es lo mismo, eh, aunque lo veis diferente. Es tirarse a la piscina. Si no, que se lo digan a Pablo. A Pablo, a Pablo Iglesias, la política es tirarse a la piscina. Y. Eh, la, la moción de censura, ya no os cuento porque eso lo habéis visto en la tele, pues eh, pasó que parecía que no, parecía que sí. Total, que los tribunales le sacaron eh, a, al Partido Popular que eh, había mangado, en fin, ¿quién no, quién no manga, no? Eh, había mangado y entonces le pillaron caja B. Y yo creo que, que realmente un partido que de un país que le sacan caja B no hace grande. La caja B, por ejemplo, Rusia, no sé cómo Rusia, ellos tienen caja B. Es un país, no, no hacen grande, yo no veo tanta polémica, tenemos que haberlo dejado un país. Nos deja la caja B, igual que Rusia. Eh, y luego también porque día antes sabéis que habían puesto, había sacado también a Zaplana por blanquear. A, a Zaplana, que, que viene más negro que una mora todos los veranos a blanquear. Qué injusta que es la vida. Total, resumo. Resumo. Eh, al final, la crítica que se le hace a Pedro Sánchez es que va a hacer un gobierno Frankenstein. Eh, Pero ¿qué gobierno no es Frankenstein? Mira el PP con Fátima Valle. ¿Es Frankenstein franken o no es Frankenstein? No sé si es coño. Eh, y bueno, termino el tema político. En el soterramiento no estamos en tema político. Nos da igual la derecha, nos da igual la izquierda. Lo que no queremos es la tercera vía. Eso es lo que no queremos, la tercera vía. Termino, termino, termino. Eh, voy a terminar ya con la nota más importante. Porque de verdad, es que yo, yo. Mira, mira cómo he puesto. Mira cómo he puesto lo que voy a decir ahora. Eh, López, mira, López Mira le regaló una corbata verde a Rajoy el día que Rajoy se subió a la tribuna y perdió la moción de censura. No me digas que eso no es categoría. No es categoría. Le compró una, una corbata verde. El López Mira, que lo, viste, ¿lo habéis visto el vídeo que salió en Fortuna, decía que lo mejor era la merienda y que quien hablara algo de, de la alcaldesa de caso de Juan B, él iba y se lo comía. Y fijaros que lleva dos días y como tiene la barriga ya de, de las cosas que se ha comido ese hombre. Eso es imposible de comer tanto en tan poco tiempo. Eh, el, bueno, pues yo creo que todo esto terminó en que Rajoy se quedó en shock. Salió del Parlamento, del Congreso y se metió a un bar y estuvo siete horas en el bar, siete horas. Yo, ¿qué queréis que os diga? Este hombre a mí me representa, ese hombre a mí a vosotros a mí me representa. Y así fueron las noticias, y yo creo que no me dejan ningún papel. Y hasta el lunes que viene. ¿no? Y ya con lo que me van a pagar ahora, estoy invitado a todos a todo en el quitarme ya. Muchas gracias, fue un fuerte aplauso para Ful. La próxima semana espero que traigas buenas noticias. Otra sintonía. Bueno, para finalizar el programa, eh. No se ha acabado todavía, ¿eh? Tenéis 10 minutos más. <risa> bueno, vamos a llamar a, a filas a, a Carmen Martínez y su poesía. Fuerte aplauso para ella. <risa> Bueno, Carmen, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué nos vas noches, a contar? ¿Qué quieres? Acabo de hablar por aquí con el señor. Y me ha dicho que no me va a poner censura. Estamos dando pasos grandes, ¿eh? Prohibido, prohibido. ¿Qué lejos tenía el señor Íñigo de la Serna aquel día que nos puso los antidisturbios, intentó callarnos por todos los medios porque él creía que todo eso estaba hecho? Pues nada, de esa situación difícil ha salido una gran amistad, una solidaridad en todos los vecinos. Y por si faltaba algo, ahora tenemos la Radio Díaz, que nos va a permitir pues, contar nuestras cosas y unirnos más todavía. Entonces yo creo que es un momento es un momento muy bueno. Hemos dado un paso que ni lo imaginábamos con quitarnos de en medio al señor Bernabé. Entonces, claro, eh, ahora estamos más cerca del triunfo, más animados. Y esta es una voz que se tiene que oír por todos los sitios. Entonces yo voy a leeros una poesía que se llama La voz. Esta, esta poesía va a ser para, para darle voz a nuestro barrio. Quisiera poner... ¿Se oye? Bueno, empiezo de nuevo. Quisiera ponerle voz a la esperanza, a los que no tienen voz. Quisiera ponerle voz a los que sueñan con un mundo mejor, lleno de paz y de amor. Quisiera ponerle voz a los sentimientos nobles que cada ser humano llevamos en nuestro interior. Quisiera ponerle voz a los que viven en soledad, Me he perdido. Eh, quisiera ponerle voz a los que viven en soledad no y hablarles de esperanza. Quisiera ponerle voz a los que saben apreciar la grandeza que hay en cada nuevo día, en cada amanecer, en cada anochecer. Quisiera ponerle voz a la solidaridad, a los que dan sin esperar nada a cambio. Mi pequeña aportación y bueno esto cada día yo pienso que va a ir mejor. mari carmen un poquito de, de tu libro. Bueno, vamos a ver. Yo he escrito un libro, pero no soy escritora. ¿eh? Yo soy autodidacta y hay momentos en que hay momentos en que yo siento necesidad de expresar los sentimientos entonces mi poesía mis relatos salen del corazón por eso le puse este nombre al, al libro esto dice el corazón entonces en cada momento como un folio en blanco no protesta recoge todo lo que le dice y yo soy muy emotiva pues en ese momento pues suelto lo que, lo que siento luego mmm, si si alguien quiere compartir, si alguien quiere, pues yo lo comparto con ellos. Entonces, pues aquí estoy para, para lo que queráis. Por ejemplo, vamos a ver, una, una poesía... Mientras la buscas, Carmen, ¿Eh? Carmen, mientras lo buscas, creo que vas a hacer otro libro, ¿no? Sí. Eh, quiero hacer otro libro... Lo que pasa es que el presupuesto se ha subido mucho. Ahora que Rajoy nos baja los precios de, de nuestros sueldos, de todo, pues todo lo demás sube para arriba. Entonces, está el en proyecto. Quiero hacer una segunda edición de este y ya os presentaré el blog que lo voy a tener muy pronto, terminado, para que podáis entrar libremente y leerlo. En fin, eh, a ver... Pues, si quieres leernos una poesía y ya cerramos. Sí, eh, vamos a ver. Esta es una manera que yo tengo de. Es una manera que yo tengo de. Voy, voy, a, hacer, voy a hacer un curso de, de hablar por micrófono. Sí. Vamos a ver. Eh, un, eh, en un momento tuve la necesidad de expresar estos sentimientos. No me busques donde la noche es eterna. Búscame en el amanecer del nuevo día donde los sueños son renovados y la esperanza florece. No me busques en lo establecido, en la tradición, en lo que nos dieron hecho, en el camino que nos obligaron a seguir, en lo caduco. Búscame haciendo camino al andar, en la nueva senda que un día se ampliará. No me busques en lo inamovible, en lo que está parado en el tiempo, sin esperanza de renacer. ¿Sabes que dentro de nosotros hay siempre una primavera por florecer? Búscame intentando leer las páginas del libro de la vida que nos presenta cada día para poder aprender de sus sabias lecciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? Nada, noche gracias por muy bien, pues nada, Cecilio, ¿cierras el programa? ¿Sí? Sí, sí. A ver, comentaba que para la, la próxima semana va a haber un número de teléfono para que podáis enviar mensajes de WhatsApp, de Telegram, de audio, que ya se notificará. De esa manera cualquier queja, pregunta reclamación, idea, lo que queráis lo vais a poder decir, porque esto al fin y al cabo está creado desde la gente y para la gente, solo es que está hecho desde las vías, de ahí que sea radio Vías. en unos días os tenemos el número de teléfono esa una, otra para hacerlo más fácil posible también en unos días se va a poder descargar una aplicación en el móvil para que simplemente con darle a un botón podáis escuchar el programa y lo podáis compartir y, y además que se pueda escuchar en cualquier momento todo esto, bueno, lleva muchísimo trabajo pero yo creo que merece mucho la pena porque cuando pusieron el muro para partir a la gente se equivocaron con la gente de Murcia yo creo que como evidentemente no lo representa ni siquiera eran conscientes, conscientes del de poder que tiene cuando el pueblo se une y aquí con los cabezones, las cabezonas que somos, la gente, eh, no se lo esperaba entonces vamos a hacer de este espacio cada lunes vamos a hacer un espacio también de empoderamiento social que se une a, a todas las retransmisiones, todas las actividades que la gente va creando. Hay que recordar también, a ver si Gonzalo se nos acerca. Gonzalo, vente por aquí. Vente, vente. Ven un momento, Gonzalo. Esto, esto es la gente de la, la gente para la gente, Gonzalo. Esto es la gente para la gente. A ver, que tú ya has montado, junto con otras personas, dos conciertos, dos dos shows que quiero decir que hay, hay muchísimas actividades que hace la gente y que dentro de unos días tú también tendrás conocimiento de que hay un concierto electrónica para el muro. Correcto. ¿Sí? Coméntale a la gente, bien, si pueden ir, que vayan, o si no le gusta, pues para que puedan ir. Otras personas, ¿dónde es y qué es? Coménteselo, Gonzalo. Pues nada, este festival es, eh, se llama Electrónica contra el muro y lo ha creado un chaval de Barcelona para... ...ayudar a una persona aquí en el barrio, un vecino... ...que todos sabemos y lo conocemos... ...que ha sido juzgado. todavía no ha sido juzgado... ...pero fue detenido, y estuvo en comisaría varios días... ...todos sabemos de quién hablamos... ...nuestro vecino Carlos, y todo lo que se recaude... ...pues irá para echarle una mano... ...y se llama Electrónica Montalmuro... ...él tiene un, un sello discográfico que se llama Mona Record... ...y desde ahí, desde Barcelona, él solo ha conseguido cinco de Yoki de aquí de Murcia, tres de Almería, uno de Cataluña, otro de Tarragona, y el día 15 de junio va a pelear contra otro festival muy grande que se llama Animal Sound, que se hace en la FICA, y pues bueno, igual que en la carrera nosotros la que organizamos aquí, luchamos contra Fundación Real Madrid y le ganamos, pues también le ganaremos y será un éxito. La entrada son seis uricos nada más. Es en el garaje del club, que es una sala que cada vez que le hemos dicho para hacer algo de las vías, no ha cedido su sala, sí o sí, desde el minuto cero. Y vamos, se han metido entradas ya en Barcelona, en Tarragona, en Valencia. La gente está comprando incluso que ni va a venir. Yo animo, ya la música electrónica no le gusta a todo el mundo, pero bueno, si podéis colaborar. El cartel lo tengo aquí al lado, que lo tiene Joaquín, que me lo ha traído. Si alguien me lo puede dar, os lo enseño. Joaquín, por favor. Saca el cartel en primicia. Hay pocos patrocinadores porque no he querido pedir más porque, mira, hemos hecho dos o tres de rock, Hemos hecho una carrera, hemos hecho un, el, un campeonato de padres. Y ya me da, me da un palo pedir, un, pedir dinero. Entonces, son pocos los que hemos colaborado, pero somos buenos. Y aquí tenéis el cartel del día 15 con todo lo que va a tomar. Sigue. Sí, eh, no me ha pedido para quien va el dinero, me ha pedido que no le demos mucha difusión. Que es para él, porque le da un poco de vergüenza, pero. Yo qué sé. Que aquí hemos creado. Aquí somos, somos una, una gran familia, familia. Un, un movimiento sociocultural. Y es importante destacar, ¿no? Que cuando nos pregunta, ¿qué habéis conseguido? A mí muchas veces, cuando estoy en mi barrio, me preguntan, ¿qué, ¿qué habéis conseguido? Y, y yo digo, pero. Esperará que se lo explique con dos palabras. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿no? O sea, pues hemos conseguido muchísimas cosas. ¿no? Aquí somos una grandísima familia. ¿Sabéis quién es de la Unión? Somos ¿no? mejores personas. A ver, Juanpi Me, me está trollando, A ver, cuéntame quién es de la Unión. Dice este, <risa> no, dicen no, que, no. que aquí hemos conseguido unión y yo he preguntado que si sabéis quién es de la Unión. Bueno, me han comentado... Me han comentado que por allí no guardan buen recuerdo de él, que presume que sí, por lo visto no guardan buen recuerdo de, de él, de Pacón. Y ya varias personas por Murcia, así, eh, que yo ni conocía, no que me he ido encontrando, si no si yo soy de la Unión y no, por ahí no lo queremos ni ver. Y no, ya, yo no sé. es que, te quitaba un poco a de pequeños, no. Bueno, no lo puede ver nadie. Que dice Loli que de la Unión era su abuelo y era muy buena persona. No, sí, ¿La, la, la, la, no claro. Más... Es, es, como, es como en todas partes, hay gente de, de todo, Loli, hay gente de todo. La, todo. la, la Unión hace la, la fuerza. La Unión hace el cáncer la Bueno, pues yo aquí lo que quería era agradecer a Alberto que ha hecho esto junto a, a más personas, pero para, para que veáis cómo. brillante. ¿eh? brillante, sí que eh, lo ha hecho desde Barcelona, ¿no? Entonces, ha llegado un momento, eh, por ejemplo, el día anterior al corte de la senda de los carres, que en Internet, en Twitter, era trending topic, nos entierran en el barrio, en Barcelona, y no lo era Murcia. ¿Eh? O sea, la gente de Barcelona era más consciente de lo que aquí, del dolor que aquí se estaba viviendo. Más que la propia gente, dos calles más allá del jardín Florida Blanca. Entonces, es, para, para mí que estoy entre esas dos tierras, ¿no? para mí es muy emocionante, pero al mismo tiempo que seamos conscientes de que hay un muro también entre Cataluña y Murcia, entre Cataluña y otros lugares que los ponen los mismos corruptos que ponen muros aquí en Murcia y que se han ido derribando y eso nos ha ido haciendo mejores personas, tanto a un lado como al otro. Entonces, a mí me gustaría que le dierais un aplauso a Alberto, al liante que ha hecho todo Bueno, pues el próximo lunes, más, mejor también, porque aquí esto cada día. Lo vamos haciendo mejor todo. Para hacerlo mejor nos va a hacer falta que estudiemos mucho durante la semana. Eh, con que no estamos nosotros, o sea, hemos ido mejor. Nos vamos, ¿De nos bien, dejamos ¿eh? a otras personas y sale bien. mejor Hemos, hemos sido muy hoy. Nada, nada, eso... La torpeza nos hace humanos, Juanvi. Bueno, ha sido un placer y me voy bien. Bueno. <risa> ¿Tú qué haces aquí? Eh... <risa> La Para que no, cerveza no, y no, vengo aquí, no hay ¿alguien, no? Alguien te ha invitado. <risa> de repente me veo aquí a Gonzalo Bolívar. Oye, ¿te podrías poner un temita tuyo antes de, de no, acabar en no, exclusiva? No, no lo han pasado. ¿No? No. Pues de los trastornos que antes de acabar. Vaya susto a la mierda. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hasta gracias, Hasta ¿eh? Hasta luego. Gracias. gente ah. se, se ha caído abajo dile algo sencillo están aquí esperando no le has dicho nada en toda la noche bueno Nid a todos buenas noches aquí estamos con el sonido de las vías con el sonido este de, de, de la barrera haciendo pues una radio ciudadana una radio con lo bueno cada vez tenemos más, más medios cada vez también somos más gente los medios cada vez están más en medio, pero son menos gente. Tienen menos gente y, y, lo, y lo hacemos como, bueno, pues como vamos pudiendo y mejorando, ¿no? Pero lo importante es aquí el, está este ambiente familiar en la calle. Es precioso, o sea, el poder, el poder tener que la calle es tuya, ¿sabes? La calle a, a la que te echan cuando te te desahucian, a la que te echan cuando te despiden brutalmente de un empleo porque quieres unas condiciones dignas. Pues que esa calle, esa calle, serán siempre nuestras. Y aquí, todas las noches, 267 días seguidos, la gente nos juntamos en la calle y nos vamos desintoxicando de los medios de comunicación tradicionales. ...que tienen intereses... ...aquí, pues mira... ...pues una vez saldrá... Eh, ...saldrá todo mejor técnicamente... ...otra vez es peor... ...una vez tenemos más estupideces... ...otra vez es menos... ...pero nos aceptamos tal cual... ...tal cual somos... ...tal cual hacemos... ...procuramos tomar conciencia... ...de nuestras estupideces... ...pues para irnos... Eh, ...siendo mejor persona... Y, eh, ...y aquí pues... ...cada vez... Insisto, cada vez con, con, con más, más opciones, más actividades. Ahora cada lunes la, la radio. Ya hemos dicho que habrá un número de teléfono en unos días para que la gente de Murcia pueda participar, pero para que tú, si estás fuera y quieres participar, pues ya sabéis, ahí pues, en Barcelona cuánta gente hay. Marta, a mí, José, has coronado creo que es de Alcoy, Nuria San de Madrid. Eh, bueno, Mame en Paz También se conecta muchas veces desde Sevilla Muchas personas, sí, bueno, y bueno Y me dejo un montón, ¿no? Pero que sabéis, bueno, Sergio, evidentemente También desde Costa Rica Ingma, Inma, que es de aquí, de, de, del barrio Y que está en Alicante, pero bueno Toda la gente que me dejo Entonces, si queréis participar en, en los próximos días, en Facebook, en Twitter Publicaré el número Para que podáis dejar mensajes de audio En Telegram, en WhatsApp ...y luego los pondremos aquí... ...porque yo considero que no solamente basta... ...con que nos unamos la gente de aquí de Murcia... ...sino hay que demostrar que el empoderamiento... ...es un empoderamiento local, estatal, global... ...que esto es algo que nos está educando... ...a todas las personas... ...el cariño se puede dar a distancia... ...se recibe igualmente... ...a veces incluso se valora más y me gustaría que la gente de aquí recibamos vuestro mensaje de, de apoyo, entonces con el fin de facilitar eso, pues enseguida eh, el número ya está listo, pero no lo quiero facilitar porque todavía no se puede dejar mensajes, entonces mmm, no causar esa impotencia de que llamas y te diga que el número no existe, entonces decir, el número está ya seleccionado, pero faltan dos o tres días. Luego también comentaba que va a haber una aplicación para Android, para que, ...para que esta radio de las vías se pueda escuchar en el momento que uno quiera. Todo eso también pues lleva un esfuerzo, pero... Mmm, a ver, ¿quién, todo cuesta esfuerzo, todo cuesta tiempo, todo cuesta dinero, también los medios, nos cuesta dinero... ...pero bueno, quien le gusta esquiar, esquía, ¿no? Y si se rompe la pierna, se rompe la pierna a los que nos gusta hacer activismo lo, lo hacemos y si se si nos rompe un micrófono pues se nos rompe un micrófono es pues que es lo que hay, ¿sabes? entonces aquí vamos a seguir procurando procurando hacer que la tecnología una a la gente la tecnología que tengamos yo no concibo de otra manera la tecnología, la tecnología tiene que servir para hacernos mejores personas para hacernos mejores personas, para hacernos mejores eh, colectivos, ¿no?, para hacernos mejores entre nosotros. Y vamos a tener esta herramienta aquí todos los lunes. Difundí, difundí la página de Facebook Radio Vías, eh, la página Cecil Ocean, Twitter, muchas personas lo hacéis, para mí particularmente es un refuerzo positivo eso de levantarme por la mañana, Isabel, ah, un momento, Isabel, claro... Isabel siempre me dice, es que la entreviene demasiado, pero es que viene, la policía se va, pero es que cuando se despide, Isabel, eh, a ver, quiero, quiero que comentes, aunque todavía queda un tiempo, pero ¿va a haber unas jornadas sobre derechos humanos? Acción social en la calle. ...Acción Social en la calle... Sí. ...en Alcantarilla... Sí. ...los próximos 20-21... ...20-21 de junio... ...por la tarde... Sí, sí. ...entrada libre... ...sí, sí, sí, claro... ...y la salida también, libre, ¿no? También, la, también, o sea, también, ¿no?... ...también, también, también... ...no, no, no lo vas a dejar el, ...y hay otra cosa que es libre... ...mucho más importante que la entrada y que la salida... ...el criterio que cada uno se hace de lo que escuche... ...es súper libre... ...uno puede radicalizarse mucho a un lado... ...radicalizarse mucho al otro... ...arriba, abajo, quedarse como estaba... ...cambiar de opinión de lo que pensaba que eran las cosas... ...eso es libre también. Lo que, lo que va allí, las personas que asistan... ...a ver a lo, a lo mejor puntos de vista o perspectivas... ...que no habían visto antes, ¿no? Vale. Lo que va a escuchar es... ...vamos a ver, las jornadas son acción social en la calle... ...es activismo social, entonces... ...lo que va a escuchar son principios que sustentan... ...el activismo social de distintos colectivos y personas... ...que persisten en esa lucha... En, en, desde distintos ámbitos. Entonces, lo que van a escuchar básicamente son las vivencias más que la experiencia y van a escuchar también las situaciones que cada uno defiende y se mueve en muchos, en varios territorios. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos a nivel casero porque en Murcia hay mucho activismo, pero hay muchas personas a nivel, a nivel casero. Pero a nivel casero podemos decir que voy yo, ¿no? Que me has sí. invitado. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo. Eh, también Ana Jiménez ya no es tan casero porque ya tiene su solera, eh, viene el Ernesto, Ernesto Maleno, Maleno el, el hijo Elena? de Elena? Elena Maleno, una de las activistas que últimamente, claro, aquí parece que tú puedes luchar por los derechos humanos, pero hasta que no te pasa algo grave eres un quejica, ¿sabes? Entonces, Elena Maleno, pues, eh, eh, ...está luchando por, lo, por los derechos de la gente... ...que viene desde el norte de África a España... ...y bueno, y que pues, ha, tenido, ha, ha tenido graves problemas... ¿no? Con, la, ...con la justicia... ...y yo os recomiendo que sigáis a Elena Maleno... ...entonces su hijo viene a estas jornadas... ...aparte también más personas... ...y bueno, estos días que Isa no, no, no vaya comentando... ...hay un evento creado en Facebook... Ya lo he compartido, pero lo compartiré en la página para que lo podáis seguir. Y por supuesto, pues, mm, es que por, por la tremenda labor que ha, hace Isa y, y, y por lo inmenso valor que habrá allí, será retransmitido en por directo periscope por Periscope, sí, el mío, el que sea, Exacto. pero será retransmitido para que tú que estás ahí y que no pueda venir a verlo, lo puedas ver en directo, lo puedas ver en diferido, porque forma parte también de... ...todo este movimiento social que está corriendo en Murcia... Isa, ya lo sabe, pero si no... ...forma parte, entre tantísimas cosas que hacen en la vida... ...de la plataforma... ...de coordinadora de barrios... ...de la plataforma, pero primero que quería comentar... ...para unir la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla... ¿eh? porque aquí está la plataforma de... ...un en Murcia, y ahí está, la alcantarilla... ...y luego está en la... ...en la coordinadora de barrios, ¿no?, que también... ...está a nivel nacional y bueno, ella se encarga aquí a un nivel local... Y en el proyecto de Alcantarilla, y el proyecto de Alcantarilla de la Coordinadora de Barrios... ...es el que organiza estas jornadas, dentro de una semana cultural... ...que se hace todos los años, eh, pues esto es uno de los actos, las jornadas de acción social... Este año se ha estado trabajando con los colaboradores más jóvenes, ha ido mucha gente, bueno ha ido Cecilio, ha ido Joaquín el Cura, ha ido Sandra, han ido Irma Yana de la Paz, han ido mucha gente, entonces queríamos que esa experiencia no se quedara en estos chavales como un taller que ha sido precioso porque se han podido interactuar mucho, sino que queríamos que esa experiencia tan buena y tan profunda llegara a más gente y por eso las jornadas. ...las jornadas van a ser interactivas... ...por la retransmisión en redes sociales... ...en directo... ...y la gente va a poder intervenir... ...dentro de los turnos de palabra... ...pues a través de los comentarios de Periscope... ...pues se van a ir leyendo... ...y los comentarios de Youtube... ...y se va a hacer un, una especie de streaming... ...y bueno pues va, yo creo que va a ser muy interesante... ...poder será, escuchar... ...será por la tarde, dos horas y, y dos horas ¿no? ...sí, los días 20 y 21... A las siete y media de la tarde comienzan en el centro de participación ciudadana de Alcantarilla y será hasta las nueve y media que es el tiempo que tenemos el centro abierto. Entonces, bueno, pues la gente que pueda acercarse va a ser una experiencia convivir y compartir en directo con estas personas que vais que tenéis la solidaridad y la generosidad de ir y la gente que no pueda, pues vamos a estar, vamos a posibilitar. ...pues que estéis también con nosotros... ...entonces estaros atentos... ...al evento de Facebook... ...está creado en Coordinadora de Barrios de Alcantarilla... ...el evento se llama Acción Social en la Calle... ...y ahí se va poniendo toda la información... ...la información de los ponentes... ...la información de la gente que viene a las mesas... ...el sitio, todo esto... ...y luego yo lo que quiero también comentar es que... ...aunque el evento tú no puedas asistir... ...sí me gustaría que lo compartieras... ...para mostrar que la gente se mueve... ¿Sabes? Porque, aunque digas, pero si yo estoy en otra ciudad, pues deja un comentario. Deja un comentario. Mira, dices, yo no estoy allí, pero qué bonito que se hagan jornadas sobre derechos humanos en, en este sitio. ¿no? A mí me parece que estamos demasiado sobrepuestos, que ya es redundante, a mucho mensaje basura y nos hacen más falta mensajes más de concordia, más de paz. ¿no? Entonces, el transmitir eventos que se hacen, porque pues luego parece que la gente no se mueve o que solo se mueve por el fútbol. Entonces yo te invito a que lo compartas. Yo ahora después, cuando llegue a casa, lo compartiré también en la página Cecil Ocea para que, bueno, darle un poquito más de visibilidad, un poquito más. Y cuando se comparte, pues eso un comentario, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien así, que sería un compartir, que decirle qué maja eres, Isa, es diferente, ¿vale? Entonces las redes, un poquito así, pues bueno, Isa. Que Conchi, eh, no se nos desespere, Conchi. La verdad es muy que es que baja, te Conchi. A mí, es que tenemos a los niños ahí esperando. Sí, sí, Conchi, Mañana soy a contar ah, sí. cómo va el tema de Alcantarilla del tren. Muy interesante. Sí. Telenovela venezolana. Total, total, total, total. Si me pongo a cruzar por el paso ese subterráneo, cuando, sí, cuando muy llego muy al, al, al otro lado, se me puede llegar, no. o, o, o, Ay, llego, no, no, lado, o llego a Nueva Zelanda. Ese paso nunca tuvo el, el final, ese paso tú entras y te tocas con una pared, pero está limpio, no sale, está limpio, se puede ya ver lo limpio que está y estaba ya estaba vallado. lo han cerrado, eso han desmontado la grúa o sea, que volaba por las o sea, cabezas de los vecinos. Antes que estaba ¿no? hecho una mierda, Podía entrar para, para, para caerte, a para sí. intoxicarte, sí, para todo. Eso. Y ahora, y ahora, no, claro, no se podía. Y ahora que no se puede cruzar, pero está limpio, lo han vallado. Han vallado. No vaya a ser que ensucia que, que, otra, otra vez. Han quitado la grúa. Han quitado la, la grúa la que grúa. sobrevolaba por las cabezas de los vecinos, una grúa sin control. Es que lo descantaría es un escándalo. Porque ¿eh? se subieron un montón de zagales el otro día se subieron. ¿Qué no consiguen los zagales? Cuando empiezan Mama, mama, mama, vámonos, mama, mama. Por eso han hecho los zagales, subirse y han dicho, pero bueno, esto, ¿qué? ...han vallado se, los duples que estaban habiendo de construido. construir... ...los han vallado, porque ¿han vallado? ahí la gente se mete por a todo... Y... ...y sabemos que mañana hay una reunión del alcalde... ...con la Asociación de Vecinos del Barrio de las Tejeras... ...los ha citado en plan... Y formales, ...venir, que queremos y hablar con vosotros... ...entonces, el miércoles en la vía... ...seguro que la Asociación de Vecinos nos cuenta... ...que les ha dicho Joaquín buen día ...y nosotros vamos a contar la comisión de hoy... ...que ha habido una comisión espontánea del ferrocarril... ...una comisión eh, municipal, porque nos habían dado cita a Nadif... ...pero, claro, nos íbamos a reunir hoy en Madrid con Nadif... ...pero al final no sabíamos para qué ir... No, íbamos a reunir? ...no sabíamos para qué ir, entonces hemos dicho... ...bueno, vamos a hacerla en Alcantarilla... ...y os contaremos esa reunión... ...y contaremos cómo va a ir la del jueves... ...donde el del Partido Socialista presenta... ...su proyecto de infraestructuras para la región... ...en la parte de Alcantarilla... Alcantarilla, recordemos que tiene dos vías, o sea que el proyecto es denso. Todo eso lo vamos a contar el, el miércoles en el Periscope, que vamos a hacer? El, el, el miércoles en las concentraciones que hacéis todos los miércoles allí, porque es que la gente no solamente está luchando aquí, sino que ahí en Alcantarilla, la en las Tejeras, os reunís todos los miércoles. Fis de más, hasta mañana, Marisol, hasta mañana, fin de más. O sea que allí contaréis todas las novedades y por supuesto también en Periscope y a difundir, a compartir y a hacerlo todo visible... Y bueno, aquí, venga quien venga, eh, lo, lo vamos a estar vigilando. Claro, claro. Lo, vamos a estar bregilando. Bregilando. Vigilando, sí. sí, un poquito de, de, de, pan, de panucho, yo también parlo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Les vamos a estar vigilando. Pues así no sé, ser Nosotros ahora... Los vigilantes del muro. Ahora, hasta ahora Diego con esa tenía muy buenos propósitos y un proyecto muy bonito. Pero ahora va a tener la oportunidad... De, de desarrollarlo. Y eso es lo que bueno, estamos bueno, esperando bueno, hacerle palmas. Vamos bueno, a desarrollar bueno, ese proyecto que nos ha prometido y que es un buen proyecto, por lo menos de Alcantarilla, es un proyecto que le ha gustado a, a mucha gente. a mucha gente Entonces, ahora, Diego, ahora. Venga, empieza ya. Ahí estamos. Donde dije digo... ¡Digo, este, digo este, Diego! Es, ¡Con bueno, esa! ¿eh? Iba a decir, esa, bueno, esa eh, eh, el Diego, es muy... Donde, con esa. Eh, donde dije digo, digo... Mira, eh, Joaquín. Hasta luego, hasta luego. Mira Una imagen onírica para despedirnos. Joaquín Zaragoza yéndose en la bicicleta y diciéndonos adiós. Pero no, no, no, ha vuelto ahí. Nos, nos, nos ha quitado la, la, esta última imagen para la, la despedida. Bueno, pues eso, que a ver si se soluciona que la cantería no, no esté partido en tres pedazos. Eh, que es una, que es una barbaridad. Eh. En tres trozos. Tres trozos. Eh. Ahí es. Pues estamos, estamos bien atentos y, y lo contamos. ¿eh? Y oye, y oye, a lo mejor un día habrá que hacer un radiovía en las cantarillas. ¿no? Vamos a meternos en jaleo. A, a, a mí es que sí, a veces muy tonto también, ¿sabes? Y entonces me, me, me meto un compromiso yo solo, ¿sabes? Sin necesidad de que llegue otra persona. Bueno, aquí todos nos hemos metido Y entonces digo yo, ¡ala! Si ya estás medio muerto, pues un radiovía y seguramente tendré compromisos por hacer. ¿Qué, ¿Qué tengo? Mucha cabeza para tampoco cuerpo, ¿no? Ah, sí. Sí, que dije yo eso un día, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Pues, bueno, pues así es. Pues venga. Eso es lo que tiene pensar. Mejor no pensar, no piensen mucho, que eso complica no, no. la vida. A veces hace falta complicarnos un poco para hacerlo todo más fácil. Para estar vivo hay que complicarse. Sin ¿Verdad? Uno sobrevive, simplemente. ¿Verdad? Venga, bueno, concha eh, Isa fuera, ¿eh? no sé si alguna Ah, alguna sí, sí, Ricardo. Venía ya. aquí, ya. Vení, a vení aquí y adoctrináis a la gente. ¿eh? Vaya adoctrinando. ¿no? Vaya adoctrinando, sí, ¿no? ya, ya, ya. ya, ya, ya. Venga. ¿Eh? ¿El sábado, perdón? ¿De qué? El sábado, ¿no? El sábado. Bueno, ya veremos a ver, porque quiero ir. Eh, quiero ir el viernes a Barcelona. A ver si lo logro. Quiero ir el viernes a Barcelona. A entonces, a ver cómo lo hago para ir venir y todo, ya veremos a ver. Pues nada, retransmitiremos nosotros por el... Pero igual estaré por aquí, eh, a ver cómo lo hago, ya veremos a ver. Venga. A ver, Hasta luego. de megres. Bueno, pues aquí estamos con Antonio a la cámara y hoy nos vamos a despedir con la imagen... A ver... Ricardo, que venga para acá. Vente para acá, Ricardo. A ver, buenas Andrés. ¿Cómo llevas? Pues aquí agotadísimo Andrés, estamos cansadísimos. Pero bueno, oye. Y tú luchando, tú vienes de entrenar y te, y te vienes para acá, para la, la radio. Bueno, pues nos vamos ya a despedir, Andrés, uno de los luchadores, que él entrena los, los lunes y los viernes, entrena fútbol sala y luego siempre que puede, se viene para la vía, y puede muchas veces. Muchas más veces que mucha gente. ¿eh? Andrés viene muchísimas más veces que muchísima de la gente que ya viene. O sea, no estamos ya hablando de los que no vienen o vienen esporádicamente. Estamos hablando de los que ya vienen, pues Andrés viene muchísimas más veces. Imagínate. Bueno, pues, la gente gritándole al tren mientras está pasando. Nos vamos a despedir hasta mañana. 267 días mañana. Me y vamos a despedir con la imagen del de tren por fuera de alcantarilla. Sí, se gira. A ver, Ricardo, hoy nos vamos a despedir con la imagen que. ¿Qué pasa? Ya han adoctrinado, ¿no? Han venido los de Alcantarilla. Digo, Alcantarilla que... que... eh, Bueno, pues nos. Nos despedimos. Bueno, me ha parecido ver ahí a Sergio, a Loli, y bueno, hay bastante más personas conectadas que en este momento no estoy viendo, pero... Quería despedirme, ¿eh? porque hoy ha sido Antonio. ¿eh? Saludo a Antonio, si sí, todos esos corazones para Antonio, que se, que se lo está currando aquí también. Pues todo, al final la gente ya lo sabe, la gente somos los medios. Y eh, hoy he estado yo más de técnico de sonido para montar todo esto, ahora va a montarlo, y haciendo de medio, ¿eh? estrictamente, de estar en medio de la gente que estaba en la radio y la gente que escuchaba, la gente que hablaba la radio y la gente que escuchaba la radio, y ahí en medio, era un medio que estaba en medio en este caso. Entonces Antonio estaba en el lado que suelo yo ocupar, pero es que aquí le puedes dejar la cámara, el micrófono a cualquier persona, que esto al final somos una gran familia en la que tú también estás. Bueno, nos vamos a despedir, Ponos la imagen. Ahí. Si debajo, si debajo pone el tren por fuera de la Cantarilla, te quita la camiseta. Si debajo lo pone, si debajo lo pone, no tengo problema. Bueno, familia. Petons, petons y pasigoyas. ¿eh? Un, una una abrazada, Un abrazo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Fins de va. Hasta mañana.